Atama, que en lengua chaná significa río, es la plataforma virtual de la comunidad educativa entrarriana. Un nuevo espacio para compartir conocimientos, prácticas y experiencias. Una propuesta diferente para la educación de Entre Ríos. Atama, nuestro ambiente virtual de aprendizaje.